Buenas noches, soy Cire. tal vez algunos me conozcan u otros no, he decidido hacer este video porque quiero pronunciarme a los ecuatorianos y ecuatorianas, quiero pedirles perdón por cada referencia que dije hacia ustedes y de su cultura, también Quiero pedirle perdón a cada venezolano y venezolana. Sé muy bien que nada de lo que haga va a cambiar lo que ya sucedió. Y nada de lo que diga cambiará mi vida. Acepto mi error, acepto que no me di las consecuencias o lo que este podría acarrear. Y pensé que ahora todo está en mi contra y el día de mañana salga y sea señalado por muchos seguiré viviendo pero de todo corazón estoy arrepentida y nuevamente les pido perdón quiero hacer un énfasis acá y es que este es un país de oportunidades donde los sueños y los anhelos son acobijados y también quiero darle las gracias a cada amigo ecuatoriano y a cada amigo venezolano que en mi momento de aflicción me brindó su apoyo me brindó su ayuda no obstante también quiero darles a entender que un video no define a una persona pero un video en las manos equivocadas puede causar muchos daños también debemos tener en cuenta que somos humanos y como somos humanos no somos perfectos y cometemos errores por lo tanto y de verdad nuevamente reintegro lo que he dicho y estoy arrepentida, les pido perdón porque sin querer causé un daño muy grave y de verdad perdónenme